Hola, ¿qué tal? Soy Coach Jabo, atleta natural de Fitnessmanía. Estamos en Fit Rock. conoce más acerca de mí. Y así le puso Sofi porque Sofi se la regaló mi abuelo, mi abuelo ya murió hace dos años. Clap. Eso. Pues bueno, mira, yo soy Javo, o coach Javo, Javier Sánchez, y pues bueno, soy eh, antes que nada, pues, eh, padre de familia, de, de dos, de un niño y de una niña, un bebé recién nacido, y de una niña de nueve años. Y pues bueno, felizmente casado con mi esposita desde hace ya 11 años. Y pues básicamente eso es lo, lo principal. Todos los domingos como hamburguesa o pizza. Siempre, siempre. Tratamos de irle variando. Ahorita me toca, es arroz integral, es una taza de arroz integral. Pes eh, eh, pescado tilapia y un plátano. Es lo que me toca ahorita de, de comida. Traigo 60 gramos de helado con pechuga de pollo y meto verduras. Entonces ese heladito ahí como que me cae de perlas. Ahorita que estoy como en el, todavía en la etapa que no recortamos las calorías para, para una, una depletación. Okay. Y pues yo soy entrenador personalizado. Y pues a, de la pandemia para acá he estado trabajando a domicilio. Trabajaba en, en gimnasios. En empresas de gimnasios así grandes. Y pues de, de acá, de la pandemia para acá, pues nos, eh, nos cambió todo, ¿no? La perspectiva, el, pues bueno, la zona de confort. Y pues eh, buscando, empecé a trabajar con, con clientes que, pues que todavía no quieren regresar al gimnasio y, y trabajamos como entrenador personalizado a domicilio. Empecé a trabajar en mi cuerpo de manera diferente de cómo trabajaba. Fue que me decidí empezar a competir. Eh, viendo que estaba obteniendo resultados que no había obtenido más que cuando me había preparado en ocasiones anteriores para competir con esteroide con fármaco y estuve obteniendo resultados del, del, de la misma magnitud sin utilizar eh, fármaco. Y pues bueno me siento muy orgulloso del cambio que mi cuerpo ha dado porque mi estructura física digamos de la cuarentena para acá cambió por completo. No, cambié mi entrenamiento, eh, cambié mi, mi manera de, de comer, digamos. Antes me preocupaba mucho por, a lo mejor, ser muy estricto en, en, en la alimentación. Eh, literalmente, como todos lo hemos hecho en algún momento, eh, pollito, arroz, brócoli. Y, y, y pues bueno, yo me casé con la idea de que alguna vez algún entrenador, algún preparador físico me dijo que, que mi cuerpo y los carbohidratos no se llevaban y me casé con esa idea, ¿sabes? Y pues bueno, cuando empecé a experimentar, yo mismo a llevarme yo solo, porque yo me, yo me preparo eh, solo. O sea, yo llevo mi, mi programa de entrenamiento, yo llevo mi programa de alimentación, yo lo preparo, lo programo mes con mes y, y, y he experimentado y he cambiado pues esos tabús que tenía, ¿no? Que, que no podía a lo mejor comer ciertas cosas o en la noche no comer otras cosas y así. Y todo eso, me siento muy orgulloso porque a lo mejor eh, he, he notado esa diferencia de que aún haciendo lo que me decían que no se, no se podía hacer porque no se llevaba conmigo, eh, ha cambiado mucho mi cuerpo. No sé, en, en la noche no consumir muchos carbohidratos porque eh, absorbía eh, grasas o que se transformaban en grasas y no, pues obviamente he ido yo eh, tomando certificaciones, eh, actualizándome y, y las cosas van cambiando, los métodos van cambiando y vamos utilizando métodos diferentes que, que, que aún ahorita yo la gente que me conoce sabe que me funciona, pero la gente que me conoce pues poquito, ven lo que yo consumo día con día dentro de mi programa alimenticio y me dicen, es que no puede ser que comas helado diario y te mantengas eh, pues marcado, ¿no? Con un porcentaje de grasa del 10%. Eh, mi mi post-entreno de cereal dulce, cualquier tipo de cereal, azucarita, choco crispies, el que yo quiera, so, obviamente pesado, o sea, lleva un peso, 30 gramos, ¿Me explico? Entonces ese tipo de cosas son las que he cambiado y me funcionan. Mi tipo de entrenamiento ha cambiado, es más funcional ahora. Eh, trabajo cosas que antes no trabajaba, por ejemplo lo que te comentaba. Trabajo diario eh, dominadas para la espalda, para tener una densidad eh, mucho mayor en la espalda. El abdomen lo trabajo también diario, pero diferente, a diferente intensidad. No cargar pesado y trato de meter intensidad sin tener que utilizar tanto peso. O sea, a lo mejor en mis respiraciones, en las repeticiones negativas... Ese tipo de, de entrenamiento que no tenga que meter tanto peso, sobre todo en, en, en tren inferior. ¿no? Por ejemplo, sentadilla libre no puedo hacer. Eh, la prensa la hago, pero con una, una, un grado de inclinación un poquito más allá de lo que es la, la, la, los 90 grados, para que mi espalda no tenga que cargar mayor peso en, en la zona lumbar. Sí, eso me ha impedido un poco también el desarrollo de, de mis piernas, pero no me ha frenado. O sea, trato de trabajarlas de manera intensa, intensa para que no tenga que, que a lo mejor utilizar más peso. Pero sí, sí cuido mucho que las piernas no se, me, no se me bajen, no se desproporcionen. O sea, como todos, eh, eh, uh. siempre te da alguna, algún día donde no tienes ganas de, de entrenar y y es totalmente normal, ¿no? O sea, pasas tanto tiempo entrenando, sobre todo nosotros, como, como lo mencionas, a nivel competitivo, eh, que, que ya, ya llega un momento en el que a lo mejor dices, ah, hoy no tengo ganas de entrenar. Pero creo, y es y mi filosofía, y siempre se los comparto, que esos días donde no tienes ganas de entrenar, donde te sientes flojo bajoneado, cuando te paras y vas, entrenas, ya venciste el primer obstáculo. Estando ahí, ya... Puedes entrenar, a lo mejor si ese día te sientes muy fatigado, pues entrena, cumple con el entrenamiento y da tu, tu 102%. Después de que te acabas el entrenamiento te sientes satisfecho, ¿no? Ahorita mi, mi objetivo es llegar al 100% el 13 de junio, que es la, el de fitnessmanía Estado de México. Y pues bueno, es una liga que me interesó mucho por, por su lema, ¿no? Sin chocho también se puede. Y que, como te comentaba yo, eh, el uso de fármaco, pues yo no, no lo utilizo desde el 2014, no utilizo fármaco. Y pues por eso me llamó la atención, ¿no? O sea, ver que, que hay una liga que, que no llegan a lo mejor en un tamaño que el fármaco te puede dar. Y, y, y cuando yo los vi en, en la pandemia, en la competencia del año pasado, pues vi que pues sí hay nivel, sí, sí hay bastante buen nivel, sobre todo para hacer sin, sin fármaco y pues eso me motiva a entrenar más duro, a ser más estricto. En, en 2013 gané segundo lugar en Sport Model A eh, en la Liga de Musulmania y el año pasado eh, con Fitness Manía gané eh, primer lugar Sport Model y segundo lugar en Men's Physique ¿no? y, y mi objetivo pues, es ganar eh, pues mis categorías que es Men's Physique y Sport Model.